Bueno, vamos a empezar haciendo un primer modelo de, de, de juego para ver cómo funcionan las, las comunicaciones entre los diferentes objetos. Introducir el tema de las variables. Entonces, para ello vamos a utilizar el, el mismo personaje que viene por defecto. Vamos a cargar otro personaje de la biblioteca, por ejemplo, pues un cangrejo este cangrejo va a tener un movimiento automático va a estar dando vueltas desde el principio del, de, del inicio del juego y por otro lado a este gato vamos a hacer que persiga el ratón como hicimos en el, en el módulo anterior bien, hacemos un clic aquí le decimos que apunte hacia el ratón y que se mueva poco a poco. Perfecto. bien Vamos a ver si funciona. Eh, al apretar la bandera vemos que por un lado el cangrejo empieza a dar vueltas y el gato no nos acaba de funcionar. Acabamos de arreglar que apunte hacia el ratón y ya lo tenemos. En este vídeo vamos a analizar eh, cada uno de los bloques, vamos a ver por encima qué es lo que hace cada una de las secciones y de los diferentes bloques eh, que tenemos en Scratch. En el apartado de movimiento eh, veréis que tenemos eh, diferentes formas de, de mover un personaje, podemos moverlo como lo hemos movido hasta ahora, que es eh, hacerlo mover pasos y hacerlo apuntar hacia un sitio o hacia otro, podemos hacer girar un número de grados concretos, pero también eh, podemos trabajar directamente con las coordenadas cartesianas, es decir, con la X y la Y. Scratch, al contrario de otros lenguajes de programación, eh, la X y la Y, el 0,0 0 no está arriba del todo a la izquierda, sino que está justo centrado en el medio, al igual que las matemáticas, de forma que la X eh, a la derecha ah, obtiene valores positivos y a la izquierda obtiene valores negativos, y la Y ah, abajo obtiene valores negativos y en la parte de arriba tendrá valores positivos de la misma manera podemos encontrar un par de elementos más interesantes como es el, el de rebotar si toca un, un borde o el de deslizar en el apartado de apariencia controlaremos por un lado si se muestra un personaje o si se esconde y algunos efectos gráficos como cambiar el color o cambiar el tamaño también en la parte de arriba podemos encontrar una cosa interesante que es el decir y el pensar, el decir y el pensar lo que hace es que nos sale un globo saliendo del personaje diciendo alguna cosa durante unos segundos lo cual puede ser interesante para para explicar una historia o cosas por el estilo el apartado de sonido y el apartado de lápiz y el apartado de datos que es el que gestiona las variables lo trataremos con con más cariño más adelante y después tenemos el apartado de eventos, que ya hemos visto un poco cómo funciona, que son los puntos de entrada del, del programa, son los eventos a los que reacciona nuestro personaje. Y el apartado de control, que son las típicas estructuras de control de cualquier lenguaje de programación, como son los bucles. Que me, permiten que me permiten repetir un conjunto de instrucciones un número de veces determinado o para siempre, o como son los condicionales, que me permitirían que el personaje reaccione de una manera o de otra en función de, de algo que le puede pasar. Eh, tenemos también la opción de, de borrar y de detener, que me pararía el programa o borraría el personaje. Los sensores, como podéis ver, tienen una, una forma de, de rombo. Que encaja perfectamente con los condicionales, esta forma de rombo de los sensores me permite detectar cuando pasan eh, diferentes cosas, cuando un personaje está tocando a otro, cuando un personaje está tocando un color concreto o cuando un color de un personaje está tocando sobre otro color de fondo o si hemos apretado una tecla, si el ratón está presionado o diferentes elementos como los elementos de audio o de la webcam que veremos más adelante. Los operadores tenemos tres tipos de operadores. Los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. Los operadores lógicos, que me permitirán saber si algo es más grande, más pequeño, hacer las operaciones booleanas típicas de la i, la o, el no. Y los operadores de caracteres. Los operadores de caracteres me permiten unir diferentes... Eh, cadenas de texto, lo que llamamos concatenar, obtener una letra o obtener la longitud de una cadena de texto. Y después, el último operador de todos es el realmente interesante a nivel matemático, ya que nos permite hacer pues, logaritmos, eh, senos, cosenos, raíces cuadradas, que nos permitirá, por ejemplo, pues, simular el dibujo de, de funciones. El último bloque es el más interesante de la última versión de Scratch, que es el que nos permite crear nuestros propios bloques, lo que sería en programación hacer nuestras funciones. Nos permitirá hacer bloques que dentro contienen otros bloques y les pondremos nuestro propio nombre para, para trabajar con ellos más adelante. Hasta aquí habíamos llegado en, en el anterior vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es que eh, interaccionen entre ellos. ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer que por un lado el cangrejo al ser tocado por el gato, pues desaparezca. Para ello utilizaremos un, un condicional, un sí, y le diremos que con un sensor que detecte si está tocando, en este caso, el sprite número 1, que es el sprite del gato. Si está tocando el objeto número 1, pues le diremos que desaparezca. Decimos esconder. Cuando hacemos este tipo de cosas de hacer de esconder eh, objetos, nos tenemos que acordar que al principio debemos demostrarlos. Eh, si no, restarán desaparecidos y, y no los volveremos a ver. Bien, pues ahora en un principio, cuando el gato toque al cangrejo, cangrejo desaparece. Bien. Veamos, por ejemplo, eh, imaginaos, por ejemplo, que cargamos un escenario y hacemos ver que este juego está sucediendo en, por ejemplo, una playa eh, y vamos a cargar un segundo escenario vamos a cargar, por ejemplo, una calle bien, tenemos la calle, tenemos la playa y queremos hacer que cuando el gato eh, toca al cangrejo el escenario reciba un mensaje y cambie de, de escenario bien, pues vamos a volver al mismo programa donde teníamos que el cangrejo detectaba que era tocado por el gato y lo que haremos es que este cangrejo envíe un mensaje a todos los objetos diciendo eh, siguiente pantalla o algo por el estilo. Siguiente pantalla, bien, y ya lo tenemos. Entonces, al ser tocado por el gato, el cangrejo enviará un mensaje siguiente pantalla y por otro lado le vamos a decir al escenario que al recibir ese mensaje de siguiente pantalla, pues cambie su escenario y de esa forma pues el cangrejo hará que el escenario cambie. Al hacer esto igual de la misma manera me voy a asegurar que al hacer el clic, al empezar el juego el escenario sea el que queremos, que es el de la playa. Bien, pues ya lo tenemos. Paro, vuelvo a empezar, aparece el cangrejo, aparece el gato, estamos en la playa de Malibu. y cuando el gato toca al cangrejo, cangrejo envía un mensaje y cambia el escenario.